Soy Bruno Verduzco de Bespoke Cyclery, aquí en nuestra nueva tienda en la colonia Roma. Ahora les vamos a presentar una nueva bicicleta plegable, eh, una bicicleta nueva para la industria, eh, una bicicleta nueva en México. Pesa solamente 7 kilos, que lo hace la bicicleta más ligera en el segmento. Eh, es una bicicleta que eh, está utilizando componentes Light Pro, que hace que justo se puedan este, bajar los pesos del, en los componentes de la bici. Eh, tiene una relación eh, 46 dientes adelante por 9, en, eh, 9 dientes en el piñón trasero. Eh, es una bicicleta single speed, una sola velocidad Y <coughs> lo sorprendente de esta es que es una bicicleta ideal para la ciudad para, para viajar, para llevártela contigo en el avión, en la misma maleta Es tan compacta que cabe en la maleta eh, Ideal para la ciudad en trayectos cortos eh, Y puede ser hasta una bicicleta para niño ¿no? Porque como al ajustar la altura de... De asiento y teniendo la, la llanta tan pequeña, eh, bueno, pues también se la pueden pasar muy, muy bien. Para compensar también la maniobrabilidad de la bici, que siempre, mientras más llantas chicas tenga, es más nerviosa, eh, esta tiene un manubrio de 60 milímetros de ancho, 60 centímetros de ancho. Eh, es más controlable, entonces no se siente tan nerviosa la bici. Eh, estuvimos probando hoy la bicicleta en el Parque México y la verdad que nos encantó y a la gente que nos acompañó también le gustó mucho. Y vienen dos colores, que es la, la roja y el modelo color, el color blanco, ¿no? miren es súper ligera. Estas fueron las Lemon Bike, bicicletas eh, plegables mini, modelo 100 son, ahora ya disponibles aquí en eh, Bispoke en Colonia Roma, Jalapa 118. Eh, los esperamos, acá tenemos ya... Servicio, mantenimiento, eh, lo que necesiten para sus bicicletas. Eh, los esperamos, ¿no?